Hoy ofrecemos para ustedes La Trampa, un relato incluido en el libro Relatos Populares de Baldomero Lillo. Trata de unos cuadreros que asolaban los campos matando vacas, a las que les sacaban el cuero y la lengua, durante el año y sin que la policía tomara medidas, hasta que gracias al consejo que dio Antonio a Luis Rivera, se solucionó el problema. Pero mejor, demos ya, comienzo al cuento. Espero que te guste. La trampa. Un cuento de Baldomero Lillo. Una mañana de junio, un tanto fría y brumosa, Luis Rivera, el arrendatario del laurel, y su amigo el Teniente de Ingenieros Antonio del Solar, tomaban desayuno y conversaban alegremente en el amplio y vetusto comedor de las viejas casas del Fundo. Jóvenes de 25 a 26 años, el militar y el hacendado se conocían desde los tiempos de colegio. Lo que había afirmado y hecho inalterable su amistad del solar, cuyo regimiento de guarnición en el vecino pueblo hacía frecuentes excursiones a la hacienda, pues era apasionado por la caza. La tarde anterior, con gran contento de Rivera, a quien su visita distraía en su forzada soledad, había llegado decidido a pasar dos días en el fundo dedicado a su deporte favorito. De pronto y cuando la charla de los dos amigos era más animada, resonó en el patio el rápido galope de un caballo y un momento después un estrepitoso ruido de espuela se aproximó a la puerta del comedor, apareciendo en el umbral la figura de Joaquín, el viejo mayordomo, con el grueso poncho pendiente de los hombros y las enormes polainas de cuero que le cubrían las piernas hasta más arriba de las rodillas. Sombrero en mano, avanzó algunos pasos y se detuvo con ademán respetuoso delante de los jóvenes. El hacendado dejó sobre el platillo la taza de café humeante y preguntó en tono afable a su servidor. —¿Qué hay, Joaquín? ¿Tiene algo que decirme? Con voz que tembló ligeramente contestó el anciano. —Sí, señor. Y es una mala noticia la que tengo que darle. Anoche, descueraron en el potrero de los sauces a otro animal. El rostro de Rivera enrojeció visiblemente y el viejo, viendo que nada decía, agregó. A la vaca overa, la manchada, le tocó su merced. El mozo golpeó con el puño en la mesa y se puso de pie violentamente en tanto exclamaba lleno de cólera. —¿Cómo? —La manchada, dices. —¿Y por qué estaba esa vaca en los sauces? ¿Quién la puso ahí? —Es que la sacaron del potrillero, su merced, y la llevaron para matarla allá. El joven se dejó caer sobre la silla, miró a su amigo y dijo para excusar su arrebato. —Es una vaca fina, Antonio. La compré en la feria hace poco, en mil pesos. Luego, volviéndose al campesino, interrogó ¿Y cómo la sacaron del potrerillo? Corrieron los tranqueros en el rincón que da para los sauces, su merced. ¿Y Agustín no sintió nada? ¿No ladraron los perros? Dice que no, señor. Bueno, como ya sabes, lo que hay que hacer, puedes retirarte. Cuando el viejo iba a traspasar el umbral de la puerta, una nueva pregunta le detuvo. ¿Qué se llevaron? El cuero, su merced, un pedazo de lomo y la lengua. Lo de siempre, dijo Rivera mirando a su amigo, y después de una pausa agregó. Estas pérdidas de animales me desalientan, Antonio. Créeme que muchas veces... He tenido el pensamiento de rescindir el contrato del arriendo del fundo y acabar estos campos malditos plagados de cuatreros. El año pasado me descueraron ocho animales, y en los cinco meses de este, con el de anoche, se enteran cuatro. Del solar que no había despegado los labios dijo entonces fijando el rostro tostado y enérgico de su amigo, sus ojos azules, serenos y penetrantes. ¿Y tú qué has hecho para defenderte de esa placa? Todo lo que he podido. He organizado rondas nocturnas por los potreros y yo mismo tomo parte en ellas, las más de las veces. He ofrecido 200 pesos por una denuncia. Tuve aquí durante dos semanas disfrazado de huaso a un agente de la secreta y, total, nada, nada he podido descubrir, por más que me he defanado los sesos y planes para sorprender a esos bandidos. ¿Y la policía? ¿Qué ha hecho la policía? Hombre, te diré que al principio cuando me mataban un animal, lo primero que hacía era montar a caballo y encaminarme al pueblo a denunciar el hecho a la policía. Y no solo hablaba con el comandante, sino también con el juez y el gobernador. Todos ellos me daban seguridad de que muy pronto caerían los culpables en poder de la justicia. Y con estas promesas regresaba al fondo, confiado en que la captura de la banda no tardaría en producirse. Pero cuando vi que el tiempo pasaba y los descueradores, a pesar de nuestra vigilancia, repetían sus atentados acabé por perder la confianza en la acción policial. Ahora me limito a enviar una cuarta dando cuenta del suceso y señalando el color y las marcas de la piel de la res sacrificada. Bueno, tenemos entonces descartada la policía. Pero quedan los propietarios de los fundos vecinos, pues entiendo que también a ellos les habrá tocado su parte porque los rodeadores no te habrían elegido a ti como única víctima. Claro que no. También sufren del mismo mal. A Vargas, a Fernández y a Sandoval, que son los que están más cerca, le han tratado peor que a mí. No hay semana que no se les descueren un animal o dos. ¿Y ellos qué hacen? ¿Qué medidas toman? Nos hemos reunido varias veces para ponernos de acuerdo en este negocio, pero los medios puestos en práctica para solucionar la cuestión no han dado hasta aquí ningún resultado. Estos bribones son tan astutos que empezamos a desconfiar de que alguien les pueda echar la mano encima. Del solar asintió. Deben ser gente muy lista. Y cómo proceden. De la manera más sencilla, entran a un potrero, enlazan una res al tronco de un árbol o un poste de la cerca de tranqueros. Enseguida, con un cuchillo puntiagudo, le dan un golpe en la cerviz. Además, la víctima, herida en la médula que es fulminada, le arrancan la piel, cortan un pedazo de carne escogida y le marcan con el botín. El teniente protestó indignado. ¡Qué bárbaros! Entonces lo descueran vivo, porque la lesión de la médula, que inmoviliza al animal, no lo mata inmediatamente. Así es, Antonio, y además, como no depostan ni desangran la res, la carne se echa a perder, y hay que venderla por nada. Por el cuero les darán 20 o 30 pesos, y por esa miseria inutilizan sin provecho para nadie 20 o 30 veces ese valor. Si se llevasen los animales vivos, no sentiríamos tanto su pérdida. Pienso lo mismo, Luis. Es doblemente odioso el proceder de esa canalla. Pero, ¿emplean luz alguna linterna? ¿Cómo se las arreglan? No, no emplean luz, les basta el tacto. El resplandor de un fósforo o la brasa de un cigarro podría delatarlos. Entonces el operador debe ser un matarife de profesión porque el sitio donde debe herir el cuchillo hasta entre la primera y segunda vértebra detrás del nacimiento de los cuernos he visto muchas veces en el matadero hacer esta operación y me admira que solo con la ayuda del tacto pueda alguien realizarla en la oscuridad o tiene ojos de gato el sujeto o es un diestro excepcional en el oficio el hacendado contestó. Por muy oscura que esté la noche, siempre se ve algo a corta distancia. Además, esta gente está acostumbrada a trabajar en la sombra. Lo que no deja lugar a dudas es que el individuo en cuestión tiene una mano muy práctica, porque la desviación de uno o dos centímetros del sitio preciso haría fracasar la empresa, pues el animal... Se revolvería furioso y sus bramidos pondrían en alarma toda la hacienda. Y como ellos laboran en el mayor silencio, apelarían en el acto a la fuga. ¿No es verdad? Así lo harían, indudablemente. Otra cosa se me ocurre, Luis. Esos bellacos deben de tener espías dentro de los fundos. Alguien que les da indicaciones de los animales del sitio en que se hallan de las noches en que no hay rondas, etcétera. Creo lo mismo, Antonio, y, por mi parte, he ido eliminando a toda la gente sospechosa que había en el fondo. Igual cosa han hecho mis vecinos. Actualmente tengo un solo individuo que me inspira cierta desconfianza, pero vigilo y lo hago vigilar, y en cuanto haya indicios suficientes en su contra lo lanzo fuera también como a los otros. Me parecen muy bien esas medidas precautorias, lucho, pero estos guasos son tan ladinos, tan desconfiados, que no es fácil pillarlos en un renuncio. Es verdad que son astutos, pero a mí, que hace años que estoy en contacto diario con ellos, no me engañan. Son almas primitivas que cualquiera con mediano espíritu de observación puede penetrarlas hasta el fondo. Del solar miró sonriendo a su amigo. «Poco a poco», dijo, «no debe ser tanta esa penetración ni esas almas primitivas tan inocentes cuando se burlan de ti y de tus amigos. Es un asunto que estoy seguro conocen en sus menores detalles». Rivera sonrió y a su vez contestó, «Tienes razón». Cuando se trata de apropiarse de lo ajeno, esos rústicos despliegan una inteligencia superior, ni al mismo demonio se le ocurrirían las artimañas que ellos emplean para robar y ocultar sus latrocidios. Durante un cuarto de hora ambos jóvenes prolongaron la sobremesa conversando sobre el mismo tema, del solar que parecía vivamente interesado en aquel asunto, después de oír con atención a su amigo, se levantó, diciendo... —Se me ha ocurrido una idea, pero tengo que darle muchas vueltas todavía. Cuando la haya rumiado lo suficiente, te la comunico. Ahora voy a darle una batida a las torcazas allá, en los potreros. Precisamente... Es el de los sauces encontrarás muchas. Todas las mañanas se ven allí algunas bandadas. ¿Yo? agregó Rivera. No, no te acompaño porque tengo que repasar algunas cuentas y escribir la cartita de marras al comandante de policía. A la hora de mediodía se hallaban nuevamente el hacendado y su huésped reunidos en el comedor, mientras almorzaban y después del solar Hubo, relatado una o dos de sus pruebas cinegéticas, la conversación recayó sobre el suceso ocurrido en la noche anterior. El teniente dijo a su amigo que en los sauces había visto los restos de la vaca y observado cuidadosamente la herida penetrante de la cerviz, quedando convencido de que su idea podía llevarse a la práctica, pero tenía el inconveniente de ser demasiado cara, pues habría que sacrificar un animal». «No, solo uno. Dos o tres sacrificaría, con gusto si pudiera echar el guante a ese canalla», exclamó Rivera, con la mirada llameante y el rostro encendido por la ira. «Entonces, negocio hecho», declaró del solar. «Pero vas a permitirme que guarde todavía el secreto. Hay ciertos detalles que es preciso estudiar con detenimiento». Esta tarde regreso al pueblo y cuando todo esté listo vendré a comunicarte la solución del problema. Supongo que la hazaña de anoche no la repetirán tan pronto y pasará algún tiempo antes de que vuelvan a darle otro zarpazo. —Sí —dijo el hacendado en tono dubitativo— tal vez tardarían en venir, aunque no es del todo seguro porque el año pasado en una misma semana me mataron dos facas. Ocho días después de estos sucesos, el teniente del solar refrenaba el galope de su caballo y echaba a pie a tierra en el patio de las casas del fundo el laurel. En el amplio corredor encontró a Rivera, quien lo condujo a la pequeña pieza que le servía de escritorio y en la cual tuvieron ambos una larga conversación a puerta cerrada. Una hora más tarde estaban los dos a caballo, y galopaban, seguidos de cerca por Joaquín a través de los potreros de la hacienda. Eran las diez de la mañana, y los suaves rayos de un pálido sol iluminaban el hermoso panorama de los feroces campos. Los terrenos del laurel, formados por pastosas vegas y suaves lomajes, estaban subdivididos por cercas interminables de tranqueros, Cierro que las campiñas del sur reemplaza a las picas de piedra y a las tapias de altobón usadas en las regiones central y norte del país. Después de diez minutos de marcha, los tres jinetes penetraron en un extenso potrero en el que se veían numerosos bueyes y vacas, paciendo la verde y jugosa hierba impregnada aún por el rocío del amanecer. Rivera alargó la diestra y mostrando un grupo de animales les dijo. —Estos son bueyes de trabajo, Antonio. Puedes elegir el que gustes. Del solar avanzó su caballo y se puso a examinar atentamente a los pacíficos rumiantes. Luego señalando un hermoso buey, Rosillo, cuyas astas levantadas hacia arriba indicaban su origen criollo declaró. —Este me conviene. ¿Es manso? Joaquín replicó vivamente. —Mansito, patrón, el cordillera es una oveja. Arréalo para el potrerillo de los pidientes. El sitio elegido era un espacio de terreno de más o menos una cuadra de extensión y cerrado por gruesos tranqueros de pellín. Apenas el buey y sus conductores se encontraron dentro del potrerillo, el militar y el mayordomo echaron pie a tierra y se acercaron al animal. Lléquese no más, patrón! —decía el segundo. —Es muy manso. ¡Mire! Y acariciaba el testud de la pacífica bestia que no hacía un movimiento para esquivar el contacto de la ruda mano del campesino. El teniente alargó la diestra y, hundiendo los dedos en el espeso pelaje del cuello de la res. Preguntó al labriego. ¿Es aquí donde debe herir el cuchillo, Joaquín? Sí, su merced. Un puntazo y cerca de las astas y el animal caen redondo como una piedra. Del solar introdujo la mano en el bolsillo de la casaca y extrajo un objeto de forma cilíndrica que tenía el aspecto de un trozo de coyunta de cuero sin curtir y de unos sesenta centímetros de longitud. En sus extremos asomaban dos finos alambres de cobre. Colocó aquello como una lazada en la base de los cuernos y unió los extremos retrocediendo con gran cuidado los alambres que sobresalían de ellos. Enseguida, volviendo a meter la mano al bolsillo, sacó un pequeño rollo de alambre rojo y acabó de sujetar a las astas aquella especie de anillo después de algunos ensayos para mantenerlo en cierta postura. Luego, dando un paso hacia atrás, contempló con aire satisfecho la obra y dijo a Rivera que había observado en silencio todos los detalles de la operación «¡Qué buen cálculo, Lucho! Ni un centímetro de más ni de menos y fíjate cómo cae exactamente en el sitio preciso. Nuestro hombre, si no quiere errar el golpe, no tendrá más remedio que apartar el obstáculo. Y encarándose con el mayordomo, —Solicitó su parecer. —Dígame, Joaquín, cuando encuentre el estorbo, ¿cómo procederán? —¿Lo desatarán o no? ¿Qué le parece? —Como trabajaban apurados su merced, no perderán tiempo en desatarlo, sino que lo cortarán con el cuchillo. —Así lo creo yo también —afirmó el teniente y agregó tras una breve pausa— pero... ¿no les llamaría la atención? ¿no desconfiarían? El campesino lo tranquilizó. No, patrón, creerán que es un pedazo de coyunda que se le ha puesto al buey como señal. Mientras caminaban de regreso a las casas, Rivera dio a sus subordinados últimas instrucciones. —Vas a decir a todos que el cordillera tiene la fiebre aftosa y que se le ha aislado en el potrerillo para evitar la propagación de la enfermedad. Vigilarás también con cuidado para que nadie se acerque a él. El viejo se inclinó sumiso y murmuró con respeto. —Está bien. Al caer la tarde... Levantando el morral repleto de torcasas del solar, abandonó el fondo y se despedía de su amigo con estas palabras. «Está armada la trampa. Ahora paciencia y a esperar». Un domingo por la mañana, en el casino de oficiales y en presencia de varios de sus camaradas, leía del solar en voz alta una carta que acababa de recibir. El sobre tenía el timbre de la estafeta de correos del lugar que el batallón de ingenieros había dejado para trasladarse más al norte, a la ciudad donde se hallaba ahora la guarnición. De puño y letra del arrendatario de Laurel la misma decía así. «Mi querido Antonio, la trampa resultó admirable y ahora, gracias a ella... Toda la banda de descueradores está en poder de la justicia. Para que te des cuenta cabal del éxito de tu ingeniosa inventiva, paso a hacerte un breve relato de los hechos. Como lo habíamos acordado previamente, procuré que la vigilancia nocturna en el fondo fuese lo más estricta posible. Al quinto día, con el pretexto de resguardar otros sitios más peligrosos ordené que las rondas en el potrerillo de los pidenes solo se hicieran de noche por medio el espía que había en el fondo y que resultó ser el mismo individuo del que ya tenía sospechas debió, sin duda, de comunicar esa noticia a sus cómplices porque el jueves pasado en que no había vigilancia se decidieron a dar el golpe esa noche me acosté temprano, pues las continuas vigilias me tenían abrumado y dormía profundamente cuando a las dos de la mañana me vestí apresuradamente y salí al patio, donde ya Joaquín me esperaba con los caballos listos. Apenas llegamos al potrerillo divisamos la masa del buey caída junto a los tranqueros. Nos desmontamos y encendimos las linternas de que íbamos provistos y después de echar una mirada al animal que yacía inmóvil con la cabeza destrozada, empezamos a examinar el terreno a su alrededor, descubriendo muy luego un rastro de sangre que manchaba la hierba y la orilla de cerca. Seguimos esta huella en una gran extensión hasta llegar al camino real en donde las pisadas de varios caballos nos revelaron de que el herido y los acompañantes debían ya encontrarse bastante lejos. Volvimos sobre nuestros pasos y reanudamos nuestras pesquisas en torno del difunto Cordillera, tropezando en breve con un saco en cuyo interior había algunos rollos de cuerdas y varios cuchillos de carnicero. Acabamos de examinar este hallazgo cuando oí la voz de Joaquín que me decía «¡Patrón, venga a ver lo que hay aquí!». Anduve algunos pasos y a la luz de la linterna pude ver, descansando sobre el pasto, una mano unida a un trozo de antebrazo que sangraba todavía. Aunque no tengo nada de tímido, la vista de ese humano despojo me produjo un escalofrío de repulsión y de horror. Aquella mano enorme y musculosa oprimía en sus rígidos dedos la empuñadura de una daga de hoja ancha y corta terminada en punta muy aguda. En el recorte del periódico local que te incluyo encontrarás los detalles de cómo la policía dio con el herido, el cual, según tú presumías, es un antiguo matarife que cambió su trabajo diurno por el nocturno por estimar este último sin duda más lucrativo. Y cómo ha confesado de plano sus fechorías y denunciado a sus cómplices. Ahora toda la banda de descueradores está en lugar seguro. Lo que nos permitirá dedicarnos a nuestras labores, libres de los sobresaltos y cuidados de que hemos sido víctimas tanto tiempo. Concluida la lectura, una voz preguntó. «¿Y la trampa? ¿Cómo era la trampa?» Del solar explicó. La trampa era muy sencilla. Se componía de un tubo de caucho endurecido relleno con 200 gramos de dinamita. Para darle una apariencia inofensiva estaba forrado en piel de conejo. Los dispositivos para provocar la explosión eran dos y accionaban por medio de alambres que sobresalían en los extremos del tubo. Una ligera presión en cualquier parte de esa especie de aro colocado a raíz de los cuernos del animal, producía el estallido de la dinamita. La misma voz se volvió a decir, aunque muy ingenioso me parece un poco salvaje el procedimiento. Del solar replicó vivamente, se ve, Enrique, que ignoras lo que es el cuatrerismo, esa vergonzosa y funesta plaga que azota nuestros campos. Si la conocieras como yo, tendrías otra opinión. El aludido iba a replicar, pero la llegada de dos nuevos oficiales puso fin a la incipiente polémica. Fin